Lo que vamos a hacer ahora es un último caso en donde, fíjense esto, si yo pusiera que los ejes, bueno vamos a suponer que están bien paralelitos, ¿no? que esto fuera X1 y que esto fuera Y1. Y1. Yo vería acá eh, que la ecuación debería ser Y igual a una constante. ¿Sí? ¿Pero cuál es este ángulo? Pero este ángulo lo vamos a sacar de acá justamente. Y es igual a 2X más 5 sobre este sistema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces 2, o sea tita, va a ser el arco cuya tangente es 2. Y para tita, con cuyo arco sea 2, si esto es 1 y esto es 2, entonces esto es raíz de 2, 4, 5, raíz de 5. ¿Eh? es seno sobre seno sobre coseno me da 2. Entonces el coseno es 1 sobre la raíz de 5. Y el seno es 2 sobre la raíz de 5. Entonces eh, la matriz... Multiplico todo por 1 sobre raíz de 5 y me queda 1, 2, menos 2, 1, por x1, y1, igual a x, y. esto es, esto es 1 sobre raíz de 5, esto es 3. Eh, X1 menos 2Y 1 2X1 más Y 1. Acuérdense que estoy haciendo este producto y entonces en la ecuación Y igual a 2X más 5 pongo lo que vale Y, Y vale 2 Y X1 más Y1 sobre raíz de 5. Eso es Y. por 2 por X1 menos 2Y1 sobre raíz de 5 más los 5 de acá. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo. Multiplico todo por raíz de 5. Y acá me queda, eh, junto en y1, acá me queda 1, menos eh, más 4y1, o sea 5y1. Y de este otro lado tengo 2x1 y 2x1, o sea, se cancelan. 5y1 es igual a 5 por raíz de 5. Básicamente esto es Y1 es igual a raíz de 5. ¿Sí? Es igual a raíz de 5. O sea que es una constante. Que es lo que yo quería. Esto es raíz de 5. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar. Bien. Entonces... Ahora sí pasamos de una, de una cosa más simple, de una cosa más complicada a una cosa más simple mediante un cambio de base. El, el objetivo es que ustedes realicen un ejercicio de cambio de base en donde... en definitiva lo que les estoy dando es una elipse disculpen el dibujo de la elipse ¿Sí? que tiene una ecuación canónica de la elipse que es lo que yo quiero que ustedes calculen y que hagan Escriban la ecuación general de la elipse. O sea, acá pueden sacar una ecuación general si quieren. ¿Sí? Pero con el sistema rotado en X1, Y1. En un caso exactamente como hoy. 90 grados. Tita igual 90 grados. Y en el otro caso, exactamente como hoy, tita es igual a 30 grados. Este caso es un caso muy sencillo, como fue el caso, como también fue con la recta. Pero este caso van a tener un inconveniente. Va, no, no van a tener un inconveniente sino es que van a notar que en esta ecuación. Que en esta ecuación. Va a aparecer un término nuevo. Que nunca estuvo en ninguna eh, cónica, ni cuádrica, ni nada. Porque nosotros siempre, las cónicas y las cuádricas, estaban bien comportadas. Digamos, eran horizontales o eran verticales. Ahora, si yo dibujara esto. Digamos rotar a todo el papel y acá dejar a X1 y Y1, relativamente también tendría que dibujar la elipse, y la elipse estaría más o menos así. Esa figura de la elipse, cuyos ejes principales no son paralelos a los ejes eh, que nosotros estamos considerando, va a hacer que aparezca en un término rectangular xy. O sea, va a aparecer el término cuadrático, el otro término cuadrático, como hay un corrimiento, va a aparecer eh, un bx1, perdón, esto es 1, esto es 1, y va a aparecer un b2y1, eh, y esto va a ser x1, y1. Se va a aparecer un término alfa, perdón, alfa x1 por y1. Y decimos rectangular porque, digamos, el término cuadrático <coughs> x1 por x1 es cuadrático. Esto es un cuadrado. Y y1 por y1, y1 por y1, también es un cuadrado. Este es y1 al cuadrado y esto es x1 al cuadrado, pero hay uno que es x1 y y1, que es un término rectangular. ¿Sí? Este término va a aparecer, le va a aparecer nuevo, término rectangular. ¿Sí? Entonces, acá Vamos a justificar con esto, porque este año no les hice la ecuación de, de, de una parábola. Yo creo que ustedes no hicieron ese ejercicio en el práctico. Una ecuación de una parábola que está en uno de los prácticos, que tenía foco en el centro. Y cuya directriz era una recta como esta. Una parábola así. O sea, la mitad, esto y esto son iguales. ¿Sí? Eh, yo creo que ustedes no lo hicieron. ¿sí? Entonces, acá también aparece el término rectangular XY. ¿Sí? Va a aparecer. Pero bueno, como no lo hicieron, yo sé que no lo hicieron. Eh, acá le va a aparecer el caso. Y el último tema, el último tema que entra en el, en el examen 4. Se llama canonización donde vamos a tener así y lo que vamos a hacer es vamos a encontrar estos ejes con los cuales si ustedes miran bien en, sobre estos ejes se va a poder escribir la ecuación canónica sí ese proceso se llama canonización de cónica o de cuádrica sí pero para eso necesitamos otro tema más que entra también en el cuarto parcial, que es diagonalización. ¿Sí? Diagonalización. Y este tema es muy importante, bastante importante. Así que también entra en el práctico 4, o sea que todas las cosas están muy concatenadas. En definitiva, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes encuentren... ¿Sí? Encuentren la ecuación, encuentren la ecuación de, la, de esta elipse respecto del sistema canónico, lo pasen a la ecuación general si quieren, y a partir de ahí hagan el proceso que nosotros estábamos haciendo y escriban la ecuación general de esa misma elipse respecto de este sistema. ¿Sí? Para el caso de 90 grados y para el caso de 30 grados. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima.